que una vez más van a protagonizar la batalla final y como es final tiene que ser ultra violenta. Después de matar a Junamur y liberar el antídoto, que se. batalla final ultra violenta. Uno, dos, ultra violento. Uno, dos, ultra violento. Uno, dos, ultra violento. Y ahora qué pasa? ¡Hey! ¡Hey, hey! Ahora en la pelea mueren un montón de personajes importantes. Pero por suerte también muchas combinaciones que hacen que la convivencia en la vecindad sea ultraviolenta Uno, dos, ultra Uno, dos, ultra Uno dos, ultra Pero a veces esta rutina se ve interrumpida por ultraviolenta. La Roca y el Chino contra los mafiosos rusos. Uno, dos, ultraviolento. Uno, dos, ultraviolento. Uno, dos, ultraviolento. Uno, dos, ultraviolento. Y ahora qué pasa. Eh. Y ahora qué pasa. hey? Eh. Eh, hey, eh. hey. No sé se transforman. Logran sobrevivir, pero la mala noticia es que las máquinas. Esta escena no tiene relevancia para la trama, pero la pongo para usar el ultra violento. Los hombres de negro contra la amiga de Laura Palmer y este tipo de sobre todo. Simios contra los humanos.